Unas pashminas, otro Ganesha en una bolsita, ah, están estampadores estas bolsas, unas bolsitas, una ropita, y aquí está el Rick Seguimos en la tienda de recuerditos. cosas muy chéveres y bueno, a grandes rasgos esta es la tienda de souvenirs Nada más la tienda de souvenirs de la India continuamos nuestro shopping y no salimos vivos India Explorer se llama esta tienda. Sí. Ah, ¿verdad? Sí. Música en vivo y todas las cosas. Ah, sí, el de oh, muy, muy. Está bien esta musiquita en vivo. una canción de Shiva sí. y esta es otra tienda de sí. recuerditos de la India y esta tienda está música en vivo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 y vamos a la sala 26 hay mucho shopping Cables, cables, cables. Siempre me llaman la atención los cables. Hi.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 Y mira la de ahí, las, las, las que le gustaron, las papitas que le gustaron a la Maris. ¿Le gustaron? ¿Eh? Unas gusta? pringles, madame lacha. Esas madame lacha. Mmm, está bien. Agüitas, jugos. and yeah. in chair. Excuse me.